Necesitamos humanizar el discurso político. Sin marketing político, sin mentiras, sin bulls**t. Cuanta más participación ciudadana, menos populismo. Cuanta más comunidad, más democracia. Hay que reconquistar la confianza en que la política puede y debe resolver los problemas reales de la ciudadanía. Las listas ciudadanas cada vez tendrán más impacto en los procesos electorales. Más democracia. ¿Se comunican bien los logros de la política en la vida de la gente? ¿O la política dejará de ser importante, importante para, para la gente? Claro, más